Bueno, como ya muchos saben, Cleo 4 fue diseñado para facilitarnos la vida, ya que nos da el opcode 0, adc Que nos servirá como una condición para evaluar si escribimos algo en el teclado, con tan solo poner esa palabra entre comillas. Pero si buscas más seguridad para tus Cleo's Mods, quédate aquí que ya comenzamos con todo. Bueno, comúnmente vemos muchos Cleo's que tienen un montón de números que no entendemos, y mágicamente al escribir un truco en el teclado, este se activa. Bueno, no hay tanta magia en eso, solo es necesario entender que existen diferentes formas para crear un truco sobre algo. Por ejemplo, en Cleo 3 tiene la particularidad de utilizar más código para realizar algo, requiere un poco más de conocimientos en lenguajes de programación. Esto se debe a que no existe accesos directos a algunas características. Esto por ejemplo se puede ver con el opcode 0, A, 8, D, donde nos pide cuatro parámetros donde el, el primer valor, es la variable que almacena la información, que puede ser un dólar o en una arroba. La segunda es la dirección de la memoria, las cuales siempre empiezan con un 0 y una x el tercero, es el número de bytes, o letras para leer o escribir, que puede ser el 1, el 2 o el 4. Y el cuarto, es la protección virtual. Con el 1, solo leeremos la memoria, y con el 0 podremos leerlo y reescribirlo. Bueno, para llevar a cabo todo, debemos saber un poco sobre los strings. Bueno, en SandyWilder, para asignar o guardar un texto en una variable, existen variables específicas no podemos guardar un texto en una variable convencional como 0@, arroba pero, podemos modificarlas para que si puedan hacerlo lo único que se debe hacer es agregar después del arroba una s o una b y hacer que se vean así como 0 arroba s o 0 arroba b a esto se le llama strings y son variables para almacenar palabras está bien bueno, posiblemente se pregunten si hay diferencias entre estas dos y la respuesta es que sí en la S es para indicar que es un stream de 8 bytes que nos permite almacenar palabras cortas de máximo de 7 letras y en la B es para indicar que es un stream de 16 bytes que nos permitirá almacenar palabras largas de hasta un máximo de 14 letras bueno para que éstas funcionen correctamente de deben usar variables convencionales y la cantidad varía de que cual letra le pongan al final por ejemplo si usan la S, necesitarán dos variables convencionales, los cuales pueden ser 0 arroba y 1 arroba. Y si usan la B, necesitarán cuatro variables convencionales, los cuales pueden ser 0 arroba, 1 arroba, 2 arroba y 3 arroba. Bueno, ahora que ya sabemos eso, podemos proceder con el primer método para crear un truco, que lo haremos por medio de ASCII. Bueno, solo se permite utilizar esta forma para trucos con palabras que tengan desde 4 hasta 14 letras como máximo y solo de apares. Por ejemplo, creemos un truco de 4 letras. La palabra que usaremos, será, HUMP. Vamos a almacenar el truco en la variable 0 arroba y tenemos la dirección de memoria, que es... 0x00969110 sabemos también que por ser cuatro letras tendrá un tamaño de 4 bytes un byte por letra y esta dirección de memoria es reescribible por lo tanto la parte de nuestro CLEO para activarlo se vería así pero qué significa esto 0x4A55 554 d 50 bueno, ese es nuestro truco en caracteres así, que vienen de los hexadecimales. En este caso, la palabra jump es igual a 4 a 55, 4 de 50, y el 0x es para decirle que es para leer la memoria. Bueno, aunque Sandy Wilder ya les trae esta lista de letras en valor de hexadecimales, yo se las muestro acá por si no las vieron en la documentación, que esta trae por defecto en inglés, y si la quieren tener en español, la podrán descargar en la descripción, en fin. Ahora crearemos un truco de seis letras, la cual como palabra clave, usaremos Quilme. Ojo, vean que ahora el código ha cambiado, pero esto porque solo se admiten 4 bytes por variable y nuestro truco, tiene 6 entonces, debemos utilizar otra variable para completar el truco de igual forma que en el anterior kilme es igual a 4d49 4c4d45 pero no admite 6 bytes entonces, debemos separar nuestro truco en 2 y debemos colocarlo en orden reverso como que si se estuviera leyendo de abajo para arriba de la siguiente manera donde LLM es 4C4C4D45, y KAI es 4B49. No olviden que cada letra tiene un byte. Y ya le hemos dicho al juego con las primeras dos líneas, del código de arriba que utilizaremos las variables 1 arroba y 2 arroba, donde 1 arroba tiene 4 bytes disponibles y 2 arroba tiene 2 bytes. Entonces quedaría de la siguiente forma. Siempre anteponiendo 0x, quedándonos una arroba igual a 0x4c4c4d45 y 2 arroba igual a 0x4b49 con esas dos líneas estamos diciendo que escribamos kilme en el teclado y bueno de seguro que ya le agarraste la mano a esto así que ahora para hacer un truco de 8 letras solo usamos dos variables de 4 bytes y si quieres de más ya sabes qué hacer bien ahora les mostraré la segunda forma de crear trucos la cual consiste en usar strings bueno, en este método no convertiremos las letras a hexadecimales sino que sencillamente escribiremos el texto en la condición de la siguiente forma usando la palabra jump entonces asignamos nuestro truco de cuatro letras a una variable string utilizando el opcode 0,5 ae ojo el texto en este caso se debe escribir en orden reverso, de forma que JMP, que es el truco, se vea, como P.M.U.J., que está empezando con la última letra y terminando con la primera, y listo. Ahora para crear un truco de 6 letras, usaremos quilme y en este caso solo usaremos dos variables convencionales, que puede ser 0 arroba y 1 arroba, y nada más. Ahora solo colocamos el string con el opcode anteriormente mencionado para colocar el truco al revés, dejándonos en jiki listo. Parece muy fácil no? Bueno, ahora para crear un truco de 16 letras, yo usaré la palabra tebananapone, lo cual al revés se escribe no pero, como estamos utilizando strings cortos, de 8 bytes, este truco tiene 14 bytes, por lo tanto es necesario separar el truco en dos de la siguiente manera, 0 arroba s que contiene a 0 arroba y 1 arroba con un total de 8 bytes, 8 letras, y 2 arroba s que contiene a 2 arroba y 3 arroba con un total de 6 bytes, 6 letras, dejándonos entonces a... 0 arroba S con las primeras 8 letras que sería la NANABHT y a 2 arroba S con las últimas 6 letras que sería la NOHPA y listo. Eso sería todo. Bueno, en conclusión. Utilizar el que mejor te convenga, si lo que deseas es proteger tu Cleo, entonces, entre más complejo sea, más difícil será que te lo roben. Ahora, si lo que desean es enseñar, entonces el método del Cleo 4 es la mejor opción para no pegar tantas vueltas. Bueno, ya llegamos al final del video, ahora te toca a ti decidir qué hacer con mi canal. Sin más nada que decir, espero que les haya servido este video, ahora sí, me despido con un fuerte abrazo desde Argentina, bye.